¡Chao amichis de FISI MÁS da Pablo! Pero el giorno de hoy voy a hacer un entrenamiento Tabata Full Body Un nivel principiante para todas las personas que están iniciando a hacer actividad física o que quieren meterse en forma estos ejercicios que he portado por hoy son eficaces para iniciar piano, piano, piano, piano cosí tú puedes lograr tu objetivo a corto o a largo plazo para el giorno de hoy he portado otros ejercicios otros ejercicios que vamos a a elaborarlo y siempre en el método Tabata vamos a hacer 20 segundos de, de, de laboro con 10 segundos de recupero yo esto lo repito 2 voltes yo te lo concilio que tú lo faches de, de 2 a 4 voltes si realmente vuelves a ver grandes resultados para el giorno de hoy hayamos bisogno solamente de de, de de un tapetino de un tapetino eh, y que no manque la buena hidratación como puedes guardar yo por dato eh, mi botella de agua, tú puedes ver lo que tú voy lo que tú voy lo que te sea più, più cómodo lo que te piache ah, muy bueno muy bueno, bueno será un allenamiento corto pero eficaz si vamos a iniciar con un un poquito de, de, de movilidad, movilidad, vamos a enviarle una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física, Cosí evitamos de de mal, de bit una no de far no male, de una lesión, de un, de un un, estrapo, un tirón. ok, un a un vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar vamos a cambiar vamos cuesta, a cuesta cambio cambio cambio cambio aproximadamente minutos cuesta, cuesta little 8 8 con 2 minutos minutos de introducciones, de movimiento, andamos a 10, a 10, a 10, a così, mueve un poquito, mueve un poquito, mueve un poquito, mueve un poquito, vamos a encrochar, vamos a extender. Importante, eh, una sana y correcta alimentación, alimentaciones no exagerar en, en todo, ni dormir tropo, ni manjar tropo, ni allenarse tropo, todo debe ser con moderaciones. Tratando de cercar el equilibrio. Ok, en y excedo. Perfecto. Y haciendo una volta, dos volte, tres volte. Ok, perfecto, perfecto. Una piccola corsa en el posto, corsa. Vamos a fare 20, 20 saltino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ok, perfecto, perfecto Vamos a iniciar Vamos a impostar nuestro, nuestro timer Como son yo el prato Voy a meterme un poquito el estos guantes Cosí no me hago no me mal Para hacer eh, los ejercicios Que debo hacer qua eh, En este campo Son al bosco, son al bosco Porque en la ciudad Fa troppo caldo Aunque al bosco fa caldo Pero al menos De menos Si habíamos la un poquito eh, la sombra de los árboles. ¡De los árboles! Se me viene el italiano, el español. Ok, perfecto. Aproximadamente, puesto dura 8 minutos. Ya estamos a posto. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Prepárate. 3, 2, 1, vía. Con el, con el timer. Nuestro primo ejercicio es ¡Ta! Abro e scendo, chiudo e scendo, ta, ta, ta, ta, ta, schiena dritta, senza spostare il ginocchio avanti, ta, ta. Ok, perfetto, perfetto, vamos a fare un pochino di abdomen. Abdomen. abdomin, abdomin. Guardo un punto fiso. Estos ejercicios yo lo repito dos volte. Tú me lo repites al menos cuatro volte. Ok. Perfecto. Vamos a fare a fondo y dietro. Ah lentamente lentamente lentamente son 20 segundos donde tú te alenas lo importante parlo bien ok perfecto perfecto vamos a hacer piegamenti piegamenti piegamenti Toma el domingo, toma el guardo de frente, domingo y los normal normales, domingo y los normales, fuerza de brazos. Ok, ok, ok, vamos a hacer un poquito de jumping ya, jumping ya. Amortiguo la caduta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y de frente. 1, 2, 3. Ok, perfecto. Nuestro próximo. Usamos que el materacino. Mano, vecino de Vamos a hacer esto. Ta, y no cae, no cae, no cae. Ta, me concentro, respiro, gamba tesa. ¡Ay, ay, ay! Vamos a hacer mountain climber. Montreal Sniper. Posiciones. Uno. Due. Puesto. Punta. Punta. Ta. Ta. Guardo de frente. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Vamos a hacer el burpis. El burpees. Echando. Dietro. Ta. Me paro. Echando. Mano. Dietro. Ta. Su. Ta. Ta. Ta. Su. Echando. Ta. Ta. Su. Echando. Ta. Ta. Su. Ok, ya hemos hecho nuestro primo round. Nuestro segundo round. Segundo, segundo y último permee. Tú lo fai de 2 a tre volte. Abro, abro, abro. Echendo. Abro. Da. Da. Da. Da. Después de esto, andamos con abdomen. Sí. Ok, perfecto. Respira, respira. Concéntrate, concéntrate. Ok. Uh. Vamos a fare a fondo y avanti, avanti. Avanti, avanti. Ta. Ok, atención. Que chibula. Ta. ta. Piano, piano. Que el ginocchio. No supere la punta del pie, die. Respira. Lentamente. Sí. Ta ta. ta, ta. Piegamente, ciegamente, Piegamente. uomini, uomini, uomini normales, uomini normales, le dones, le dones. aunque las personas que no riescen, no pueden hacer de esta forma. John Pin vamos a iniciar con corto y después voy toco, toco. Se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, toco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, amortigua la canuta, 8, 9, corto, 1, 2, 3, Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vas, continúa. de cambe Va, desciende. Respira, respira. Camba de Tú que estás iniciando, no te olvides de Dame un like y escríbete a la página si ancora no se ha inscrito ok uh. mountain climber mountain climber vamos a hacer un poquito un poquito fluido un fluido fluido, più ritmo, più ritmo più ritmo più ritmo più ritmo 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 respira vamos, se la falla Ah, qué grande, qué sé. Ah. Último permiso el barbie Echendo, ta, ta, ta. Salgo, echendo, mano a tierra, ta, ta. Uno, echendo, mano a tierra, ta, ta. Salgo. Escendo. Mano a tierra. Ta. Ta. Ta. Escendo. Ta. Ta. Ta. <risa> Por el Ta. de hoy, Ta. Ta. Ta. a Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. a Ta. Ta. Ta. la Ta. la Ta. Ta. una Ta. salud riqueza la salud es belleza. Y la belleza es salud. Inicia. Piano, piano. Progresivamente, progresivamente. Yo lo repetuto Due vueltas. Si hay ancora fuerza. Y golia Puedes hacerlo. La terza. Y la cuarta. No dimenticarte. Más siempre de. De. una activación. Para iniciar la actividad física. Miles miles miles miles Gracias. De cuore. Pablo.